Hola, muy buenas noches, vampiros antiguos, roleros viejos, bienvenidos a los Archivos de la Noche. Hoy nos voy a llevar a la Asia, a la Asia de finales de los 90, sino a la Europa del Medievo, porque vamos a hablar de Edad Oscura y mi experiencia, o mejor dicho, mi conocimiento de las distintas ediciones que hay, porque he observado que hay mucha gente que se ha incorporado a Edad Oscura con el 20 aniversario, hay gente que no entiende por qué hay otra gente que no le gusta nada, y en parte porque se han unido a Edad Oscura ahora mismo. No han tenido la ocasión de conocer la primera y la segunda edición que hubieron, y entonces no tienen realmente referencia. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un repaso por las distintas ediciones que hubo de este juego. Y tras el repaso, bueno, como sabéis que soy una persona que me gusta juzgar mucho y, y pontificar, vamos a ver cuál es la edición que nosotros recomendaríamos. Que además eh, es, tendríamos una recomendación muy tajante, muy sin lugar a duda. Bueno, el primero fue eh, Vampiro de la Oscura, la primera edición del 96. Y bueno, para, para mí la, la verdad es que hacer una ambientación de vampiro en la Edad Media es una idea un poco, un poquito estrambótica, un poquito eh, exótica, porque realmente no hay una versión de vampiros medievales, ¿vale? Eh, en realidad sí, bueno, eh, prácticamente en todas las culturas humanas y en todos los tiempos ha habido mitos de vampiros, pero el vampiro en el que se basa Vampiro La Mascarada tiene su inicio en la literatura gótica. Y en la, a partir de ahí se bebe de la literatura y el cine que siguió, que realmente todos tienen ese, ese origen en el, en el vampiro de, de, de la era romántica, ¿no? de, de la era victoriana. Y bueno, que sirve así como base realmente todas las características de vampiro la mascarada, todas las caracter características del cine moderno han evolucionado a través de ahí. Antes de eso, pues hay otro tipo de, de criaturas que son más espectro, incluso casi zombies, eh, que no son muy, tampoco muy famosos en la Edad Media, en Europa, en la Edad Media. Hubo un... Un, algunas estrellas de vampiros, pero son posteriores, me parece que en el 18 o en el 19. Pero de, en, en la Europa y la Edad Media creo que no se conocen muchos casos de vampiros, muchas, muchas creencias de vampiros en sí. Pero quitando, bueno, quitando esa salvedad. Eh, la, bueno, pues la, la verdad es que el trasfondo histórico está bastante bien desarrollado, ¿vale? Yo la primera edición de Vampiro, de Vampiro de la oscura, la tenía un poco menos valorada, porque no la había leído realmente, la había ojeado solo, y me había parecido que era un poco como inmadura, que no estaba muy desarrollada, que, que las cosas se parecían un poco demasiado, a como mascarada, ¿no? También hablo del punto de vista ¿no? que yo... Había leído mucho más la, la segunda edición. Y entonces... Eh, pues no me lo parecía. Bueno, el arte algunos deja un poco que desear, ¿no? Como ese... Ese... Asamita fantasma sin piernas. Pero bueno, eh, motivo así más... pues Por ejemplo, los... Los toreador eran monjas que no pegaban mucho. Los... los brujas eran rebeldes, parecidos a las brujas de ahora. Y... y era más interesante, a lo mejor el trasfondo actual es más, es más interesante. El trasfondo, quiero decir, el, el que veíamos en la, la segunda edición. Los asamitas, pues todavía eh, se movían por contrato, eran asesinos mercenarios a sueldo por contrato, que es un concepto muy diferente. ¿no? Eh, los caminos eran básicamente los, las mismas sendas que existen en la mascarada, trasplantada allí. Entonces, por esos motivos. Eh, lo tenía un poco subestimado, pero es verdad que luego ya por, por puro aburrimiento lo leí y bueno, aunque es verdad que el, que todavía le quedaba madurar mucho, el, el libro tiene cierta tiene un buen nivel de calidad, el desarrollo que se ha hecho es importante, el, el esfuerzo es importante, eso no lo vamos a poder decir de todas las demás ediciones. Y bueno, creo que, creo que es un, un libro bastante meritorio, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, eh, todavía queda mucho por andar, ¿vale? Y eso se empezaría a andar en los módulos. Una cosa que caracteriza a la línea de edad oscura es que los módulos suelen tener una, una calidad bastante importante, ¿vale? Entonces, de los más de los más determinantes fueron los módulos de, de Libelus Sanguinus. Los libros sanguinos son como los libros de clan, solo que los, los agruparon en de tres en tres. Para, para tampoco, en vez de hacer un libro por cada clan, pues decir un, cada libro traía tres clanes, ¿no? Porque en, se hubieran repetido muchas cosas. Pero, eh, bueno, a lo mejor te traía a los, la sombras, los cimiches y los tremeres juntos. Había otros sobre los samitas, los gangrel y los etitas, me parece. Ya sí, bueno, ya sí. Eh, estos libros realmente desarrollaron muchísimo el carácter de los clanes. Y los despegaron de la versión que había en el básico. Y crearon muchísimo más trasfondo. Por ejemplo, ya los, los amitas dejaron de ser tanto mercenarios. Le hicieron un trasfondo mucho más grande. Y. Creo que las tres líneas de sangre asamitas creo que proceden de ese nivel de ese sanguíneo, creo que es el origen, por lo tanto las asamitas de la oscura eh, adquirieron una profundidad que nunca se les había tenido en la mascarada. Pero con la misma pues, los treadores desarrollaron todas las cortes del amor a lo, y, y todo la, el apego a la humanidad y, y, y, y la relación con la caballería. Eh, lo, las sombras también maduraron bastante los los Ventrue, que antes en el básico eran simples pues, políticos y mercaderes como, como antes pues también se también empezaron a tener la vertiente un poco caballeresca y en general se empezaron un poco pues eso a, a adquirir esa, esa personalidad y esa profundidad que se agradece mucho aparte de eso Hubo ciertos módulos, que los cuales incluso algunos tenían muy poca parte realmente sobrenatural, pero eh, exploraban mucho más la sociedad medieval. Había unos sobre órdenes de caballería, otro que se llaman tres pilares, que básicamente te explora la, los tres estamentos clásicos ¿no? de la nobleza, el clero y el, y el estado llano. ¿no? Bueno, los plebeyos. Eh, la herejía Caenita pues surgió en realidad como parte de un libro para explorar la, las herejías en general y bueno pues, eh, había otro sobre, sobre criminales ¿no? que fue donde se desarrolló la, la, la secta de los prometeanos y así en general eh, eran, eran libros que mm, realmente ayudaban mucho, verdad que, que eran un poco espesos y yo creo que no he podido leerlos completamente pero mmm, adquiere también pues, cierta calidad el hecho de que hay investigación histórica y ya se puede plasmar por supuesto siempre te dicen que no es un libro de historia y habrá muchísimos errores pero dentro de lo que cabe pues para ser un juego de rol no está nada nada mal luego aparte de eso pues también hubo algunos, algunos módulos nocturnos o módulos regionales ¿no? está el, el Transilvania que... A mí, bueno, no está mal, pero no, nunca me terminó de enganchar demasiado. Era para mí un poco demasiado genérico. Está el Constantinopla nocturno, que ese es una preciosidad de nocturno. Para mí creo que es el mejor nocturno que hay. Bueno, que hay, porque no, no he leído todos los nocturnos, pero de los que he leído, el mejor. Y de los que he ojeado, también el mejor, sin duda. Está muy bien trabajado, también. Eh, madura la ambientación, mm, lo que va a pasar en Constantinopla tiene un impacto en el, en el resto del juego y bueno, es muy original y, y está muy, sí. muy bien, muy, muy chulo, ¿eh? Eh, absolutamente recomendable. Luego estaba el, el Iberia Nocturno, que bueno, está bien también, pero me pasa un poco como con el de Transilvania, ¿no? Te describes muy genéricamente varias regiones con uno o dos personajes por región Entonces, para mí no te da tanto juego como un, como un nocturno porque luego al final cuando te pones a desarrollar una ciudad mmm, te empieza a enterar más en profundidad y ya te empieza a apetecer a reemplazar las cosas que han ido poniendo, ¿no? como hice yo con, con Granada que pegaba mucho más un reino nazarí por los toreadores que por la velicista La Sombra badra. ¿vale? Eh, y luego, bueno, por una mención especial, sí que merece el Velo de la Noche, porque hicieron un poco, pues, casi como en el Estirpe de Oriente o como en el Estirpe de Ébano, que básicamente cogieron la ambientación que hacía, pero le dieron vuelta para adaptarlo a la idiosincrasia musulmana yo creo que se pasaron un poquito de rosca poniendo a los muy musulmanes ¿no? porque bueno, los musulmanes no, no entenderían que los vampiros son especialmente fervientes pero eh, la, la transformación de los clanes es bastante interesante Qué clanes están bien posicionados, cuáles tienen respeto, cuáles no eh, los la sombra, los toreadores son diferentes, los brujas son diferentes, los gangres, Bueno, en, en general, todo está muy, muy bien adaptado y es bastante original. Igual que la, la, la adaptación de los caminos, también el módulo, sí que de bastante calidad. Y que, bueno, a, a mí la verdad es que, que empecé nuestra crónica en, en la granada islámica, por supuesto pues también fue uno, uno de los módulos fundamentales y al que se le pueden sacar pocas pegas bueno pues vamos a cortar aquí el vídeo porque me ha pasado también lo mismo que con el strip de oriente que es que me, bueno, me he liado a hablar y cuando voy al montaje me doy cuenta de que esto es larguísimo y yo no quería dar una chapa tan tremenda pero bueno revisando todas las ediciones y todo esto va sumando minutos y te salen muchas cosas entonces eh, partimos como aquella vez partimos el vídeo esta vez lo vamos a partir por ediciones ya que acabamos la primera edición y la siguiente bueno la segunda edición estará pronto muy muy pronto en, en unos pocos días y la otra no sé cuánto voy a tardar exactamente porque bueno porque todavía no tengo editada esa parte del vídeo y la verdad es que últimamente tengo poco tiempo pero eh, bueno a esperarla pronto Muchas gracias por aguantarme y nos vemos otro día en la Europa Oscura.